¿Qué pasa, compitruenos? ¿Compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Y chicos, bienvenidos a un capitulazo de... Combates. Hoy vamos a hacer maratón de combates, vamos a intentar llegar a esa cueva o incluso pasar esa cueva, aunque no creo que me dé tiempo a hacerlo. Pero bueno, os enseño el equipo rápidamente, antes de empezar los combates, para que veáis la captura de ayer. Para el que no viese el capítulo de ayer, que muy mal, por cierto, ve a verlo si no has visto este. Eh, capturamos a un poderoso Luxio y otro Pokémon que se nos escapó, que una pena. Luxio tiene imán y, y puede ser interesante. Lo único malo, chicos, es que todos los Pokémon, todos... Me están saliendo de mala naturaleza, o sea, mirad este, firme, modesto, no modesto, firme también, no, modesto, firme, eh, no sé cuál es esta, pero bueno en ataque, bueno en ataque, es que por qué, malo en ataque especial, un Ralts. Qué mala suerte es esta chicos, qué mala suerte, necesitamos un Pokémon poderoso, un, un dios de esta serie, a ver si hoy con suerte llegamos a esa cueva y lo capturamos. Mientras tanto, vamos a hacer estos combates, que hay un montón que hacer, e intentaré hacer los interesantes o mostraros solo los interesantes. Los que no sean pues no, ¿vale? Así que me voy a poner los cascos, que no estoy oyendo nada, y empezamos. ¡Chica Lidia! ¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué me sacas? A ver, ¿qué me traes? Estini... ¿Qué pasa con Impidimp en esta serie, hermanos? Es que esta forma Galar está, está en la sopa. No la hemos capturado, pero me gustaría, es un Pokémonazo. A ver, eh, Moya y Castillo. Pues, pues, pues, estamos por debajo de nivel, chicos. Mm, eh, voy a cambiar, fíjate lo que te digo. Voy a hacer... Lático... No, voy a hacer Encanto a Impidimp. No, espérate, voy a, voy a hacer doble cambio, voy a hacer doble cambio. Lo siento mucho. Esto es, es, por, esto es por no concentrarme, chicos. Cambiamos... Y cambiamos a Leo. Venga, vamos a hacer este doble cambio. Porque soy débil, soy psíquico y soy agua débil al planta y al fantasma. Así que es absurdo dejar estos dos Pokémon en campo. Cambiamos. Esto es una de las cosas que los combates dobles te fastidian. Como saques mal en la apertura, luego te llevas dos golpetazos que se caga la perry. Ahí estamos, hoja afilada. No me va a quitar nada porque menos mal. Menos mal que hemos cambiado. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Buena baza. Buena baza. Hacemos focus al Impidim, yo creo que es lo mejor Ahí empezamos Y después vamos a por el y Sombra Bill Vamos a ver qué tal pega el Luxio Ya te digo, mal en ataque físico, no va a pegar muy fuerte Pero bueno, al menos estamos ahí, ¿vale? Tendremos que hacerlo especial Lo único que no sé cómo hacerlo especial realmente Buena baza, mátalo Vamos, vamos, vamos, sí Perfecto, y habrá que hacer a este físico Es que es increíble la mala suerte, chicos Pero increíble, de verdad Moya, sube. Bien, Moya. Vamos a ver si evolucionas. ¿Cómo evoluciona Moya? ¿Cómo se consigue a Zurril? Eh, no lo sé. Es con... No es con piedra agua, ¿no? Ay, que no me acuerdo. Lo voy a mirar, hermanos. Vamos a mirar cómo evolucionamos a Marril. A ver, Marril. Pokémon. Aquí está. Evoluciona... Vamos a mirarlo. ¿Dónde estás? Evoluciona, evoluciona, evoluciona, evoluciona... Madre mía, puede estar más abajo. ¿Dónde estás? Aquí a ¡Ah, nivel 18! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, pues igual lo... No, igual no Seguro que lo evolucionamos antes del gimnasio Porque el gimnasio creo que está como por el nivel 20 o 25 O algo así En plan, muy lejos De locos, además Así que perfecto Primer combate solventado eh, fácil Vamos a coger la poca bolsilla Tres sana balls Increíble El mejor objeto que podríamos haber cogido Y el gem Ay, el gem. Las alegrías que nos podrías haber dado y realmente la mierda que ha sido. Escapamos. ¿Puedo escapar? Gracias. Venga, va. Otro combatillo. Segundo combate del día. Let's go. ¿Qué me enseñas? ¿Chiquitina? Una niña. Estudiante Daniela. ¿Qué me sacas? ¿Algo fácil? ¡Hombre! ¿Un shiny? ¡Una forma galar! ¡Una forma galar de... De, de, ¿De quién es este? De, de, de, lo diré... de Bueno, vibraba, por supuesto, pero... Eh, Flygon ¡Flygon! Madre mía, otra forma galar nueva Esto es increíble eh, Voy a hacerle focus porque me da miedo No sé qué tipo será mm, Voy a hacer encanto No me fío, no me fío Buena baza, ¿vale? ¡Ay, soy retrasado ¡Oh! ¿Es psíquico? ¿Qué es? ¿Qué es? Impresionar, vale ¿Fantasma? ¿Es fantasma? ¿Puede ser fantasma? La... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¡Uh! Se me había olvidado Que ese es tipo veneno Ese es tipo veneno Impulso, Ma... ay my god Ay my god, vale Cambiamos obviamente a Eric O sea, aquí muere en terribles sufrimientos Voy a intentar meter a Castillo aquí No sé yo Si voy a poder matarlo Y Beso Dulce aquí el beso dulce es para que no distraiga, ¿sabes? Este... Este... Vibraba. ¡Ostras! Primer combate serio, ¿eh? Cola, veneno. Lo aguanto sin tipo psíquico. Lo aguanto sin tipo psíquico. Ha ido a por Nabo. No me lo puedo Crítico. Crítico, que no me ataque el Vibraba, Que no ataque el... Vale, rayo confuso. Ay, Dios mío, que casi perdemos a Togepi en un... Es que... Eso, es, que no, es que no pienso. ¡Es que no pienso! ¿Qué es tipo Hada. Retrasado. Vale, beso dulce. Vibraba, De momento lo voy a ignorar. Está con el ataque bajado. Y Confuso. Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse. Whirly Pede, que es más rápido que todo mi equipo, obviamente. Voy a hacerle Confusión a Muerte. Y aquí cambiamos mmm, a Pablo, tío. Paso de líos. Madre mía, que tengo que curar ya. Tengo que curar ya. Es que no sois conscientes hasta qué punto los combates dobles son jodidos. eh. Protección. Espérate, confúndete, por favor. Confúndete que por lo menos haya servido para algo. Confúndete, vibraba. No vibraba. ¿Cómo se va a confundir Vibraba? ¿De qué estamos hablando, chavales? Ah, que soy fantasma de verdad, se me olvidaba ya. Increíble. Confusión y protejo. Vale, eh, Competitivo máximo, Whitley tiene Protect. Vamos a hacerle focus ahora que ha hecho Protect, obviamente. Me olvido de Vibraba. Confusión. E hidropulso. Luego le haremos Sombra Vila, Vibraba, no, no os preocupéis. Rif vale, voy por, voy, voy por especial. Voy por especial, no hay problema Voy a suponer Hidropulso, ahí está A ver cuánto le quito ¡Ah, Amigo, ¡Ah, amigo hermano A tu casa, a tu casa Y este se golpea, estupendo Pues ya estaría, si no te golpeas Ralts, creo que lo tenemos Esto es espectacular Espectacular Pues vamos a hacer Confusión y Sombra vil. Yo creo que así lo, lo, lo terminamos. Vale, protección perfecto ya está. Entonces quitamos a Vibrava de en medio. Estupendo. Es, hemos jugado bien este turno, ¿eh? Qué importante es jugar bien en combates dobles. Y esa Protec era una posibilidad. Por eso he dicho, bueno, vamos a centrarnos en el Vibrava un poco también. Que es importante. ¡Oh, sí! Subid todos de nivel, hermanos, que tenéis que evolucionar y ser poderosos Pokémon. ¡Bote! ¿Quién quiere aprender Bote? ¿Marin aprende ¿Bote? Vale, pues voy a quitar... Voy a quitar... Encanto... Sí, voy a quitar Encanto Sé que Encanto puede ser clave Pero me gusta más látigo fíjate Al tener atacantes físicos Bueno, tengo especiales, por supuesto, también, pero... Eh, joder, Castillo Castillo, vamos a ver Vamos a tener unas palabras tú y yo Porque este tío le cuesta subir de nivel Y encima se confunde cada turno Tío, es increíble Hidropulso. Vamos allá, pd Me estás dando dolor de cabeza. Rodar, tipo roca. Estupendo. Estupendo. Hidropulso. ¡Disfruta! ¡La fruta! A tu casa. Oh, mama. El infarto que me ha dado, eh. El infarto. Ahí está, subimos. Ojo, es que es que, es que, es que estamos teniendo ya un equipazo. Un equipazo. En cuanto evolucione tu GP. Y, y aprenda algún ataque interesante. Lo tenemos, chicos Otro combatillo Y tenemos charla con Pical A ver, Pical Vete a grabar un vídeo Mientras hago este combate, hermana Let's go ¿Qué pasa? Estudiante Luis ¿Qué me cuentas, hermano? Gulú y pidobe Ok, perfecto Otro Otra forma Galar Madre mía Pero cuántas formas Galar Tenemos hoy Es, es increíble, tío De las formas Galar Me encanta Es que me flipa Pidobe. Ay, qué bonito es Es tipo hada, seguro O psíquico es que la del psíquico, el rosa, es como el color, ¿no? Pidobe. Mm, eh, vamos a comprobarlo. Voy a hacerle rayo burbuja. Es que rayo burbuja, tío. Nah, refuerzo. Refuerzo y sombravil. Sin... Vale, obviamente, sin efecto aquí. Vamos a ver si es tipo psíquico. Ahí está. El refuerzo fresquísimo. Y a ver cuánto le quita el sombra vil. Ahí va. Es volador seguro, obviamente. Vale, neutro. Entonces no es, no es psíquico. Debe ser nada, entonces. Copión ¿Qué vas a copiar? Sombra Ay, qué cerdo Ay, qué cerdo ¡Uy! Uy, menos mal que iba por moya Pensaba que iba... Vale, esa... Bueno, es, es hada Es hada 100% ¡Hola! Pues qué guapo ese hada volador Me flipa, ¿eh? Pero me flipa Vamos a centrarnos ahora en Gulo, Un rayo burbuja Me pica la nariz Me pica Hidropulse ¡Uh! Hasta luego, Ulú, has muerto de un golpe Increíble, Pablo, cómo pega, eh Pero cómo pega Poder pasado ¿De quién? ¿De Nabo? ¿Togepi? Hombre, pues... Pues pues, pues, pues sí, ¿no? Te lo voy a enseñar. Mejor que Destructor Porque tiene más ataque especial, obviamente Pues sí, venga, va Quitamos Destructor Que... Blah, blah, bla, bla. Y Poder pasado Puede subir todas las estadísticas Os recuerdo que con dicha Eso es mucho más probable Así que de puta madre Ay, no muere, tío, en serio Mofa Mofa es interesantísimo Claro, que primero Mofa tienes que saber que el otro va a hacer Algún ataque de ese tipo, si no Tampoco es tan interesante Pues sombra, Bill, ya está ¡Qué guapo, Pidove! ¡Me flipa, tío! Decidme que no os mola este juego Con las formas galares, ¡Están chulísimas! Tipo hada, tío, qué guay ¡Venga! Contra el cartero Ero, ero, ero, que me sacas Huguito Dos pokés, seguramente. Rem vale. remoraid y... Shiny. ¡Oh! Shiny de cuadraditos. Vale, este no era forma galar. Era Shiny. Feísimo. Feísimo. Nivel 16. Ya, están. ya, es que, ya estamos. Es que creo que subo mucho de nivel y no es... No es verdad. Mm, bote al... No, hombre, rayo burbuja. No, no seamos imbéciles. Rayo burbuja al Salandit. Hidropulso al Salandit, que no me fío. Hay que quitárselo de en medio. Ahí estamos... ¡Por fin! ¡Ataques muy eficaces que matan de un golpe! Como tiene que ser... Ya, bueno, ahora... Ay. Ay. Ahora el, el rayo burbuja no va a servir para nada. Pero bueno. Es la vida psico... Uh. porque qué aprende psico rayo un Remoraid? Yo estoy flipendo, ¿eh? Hay algunos ataques que me dejan loco. Pero loco, loco. Está confuso, rayo burbuja... Para lo que va a servir, hermano. Mira, que... Mira dos peces. Dos peces. Tre... Cuatro. Cuatro. Vele. Ay, ay, ay, ay. defensa especial. Y baja el ataque. Bueno. Pues vamos a ver. Mm, voy a hacer refuerzo sombravil Yo creo que es lo más útil, la verdad. Ahora es por staff, os recuerdo. Tengo que quitar ahora ya el starter que estoy extra leveleándolo. Y bueno, muy bien, Moya. Tú sigue así. Seguro que. Seguro que va mejorando. Ahí vamos. Uh -huh. Lo hubiera matado, eh. Tiene valla, tío. ¿De qué? ¿Se sube qué? Defensa especial otra vez. Psico Rayo. Oh, mama. Moya aguántalo! ¡Perfecto, hermano! Veleta, se va a subir algo más. El ataque especial se sube mucho. Y baja la defensa. Bueno, ya está. GG. Refuerzo. Y Sombra, Bill. Disfruta la fruta, crack. Bueno, soy imbécil. Por eso... <risa> ¡Soy imbécil por eso! Podía haber dejado pasar el turno con, con este de Sombra Billy y ya está. <risa> Absurdo. Se ha llevado un golpe de gratis, tío. Pero de gratis. Castillo, ¿cuándo evolucionas, crack? ¡Onda! ¡Oh! ¡Onda Anómala! ¡Ostras! Esto es lo que baja el ataque especial, ¿eh? Esto es interesante, tío. Claro, pero es más interesante Onda Trueno. E Hipnosis. Bueno, lo tenemos en cuenta para el futuro, ¿vale? Igual en un futuro... Podemos enseñárselo y, y que sea útil. De momento, se va a quedar así. Es que un trueno, chavales, es, es, es hiper clave, ¿sabes? Y hipnosis ya ni te cuento. Es cierto que hipnosis es muy fallón, ¿vale? Y es, es juguetear, pero bueno, es la vida. ¿Qué es la vida sin riesgo? Oh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡El hombre! ¿Aprende llanto falso? Quiero gruñido, obviamente. O sea, enseñarle llanto falso al hombre y combinarlo con un ataque de tipo especial es brutal. Brutal. Llanto falso, tío. Espectacular. Como es tipo siniestro, ahora lo aprende. Porque el hombre que yo conozco no aprende eso, ¿eh? El hombre que yo conozco no se lo sabe. Super poti! Perfecto. Chicos, llegamos a la cueva. ¡Hola! ¿Me, cu ¿Me curas, hermana? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Vale. Vale. Vamos a ver. Creo que en esta cueva no hay encuentro aleatorio de esos de, de exclamación. Así que me voy a poner lo, le, lo que es el antifaz Y vamos a intentar capturar Pokémon, dos Pokémon De encuentro aleatorio, ¿vale? Así que, me, espérate, voy a preparar esto Me pongo ciego, ahí estamos Y entramos en la cueva Para que no, yo no vea nada Espérate, ahora, gracias Digo, no, no estoy entrando Y estamos en la cueva, voy para adelante ¿eh? Ahí, suena algo Suena algo Tiene que haber algo, tío Venga, chócate no hay, tío. Hola. Me estoy chocando. Dos mil años más tarde. ¿Dónde están los Pokémon? Ahora. Primer Pokémon de ruta. ¡Oh! <risas> Espérate, que no lo veo. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí! Es la profecía. Este capítulo se tiene que llamar La profecía, hermanos. La maldita profecía. Eh... Pokébal. ¡Quiero capturarlo ya! ¡O sea, quiero capturarlo ya! ¡Vamos! ¡Uno! Mm. Mm. Que no tenga remolino ni... Vale, vale No tiene nada de remolino ni nada por el estilo Esto es perfecto Me baja el ataque ¿Puedo hacer rayo burbuja? Vamos a tantear esto Malice... Muy bien, muy bien Vaya set de movimientos, hermano Ojitos tiernos tiene Rayo burbuja A ver si le bajamos por lo menos en amarillo por lo menos, venga. Nivel 13. Hmm, está un poco bajo de nivel, ¿no? Me lo parece a mí. Este sería la primera, el primer encuentro de ruta, pero hay que hacer un, un segundo. Ahí va el rayo burbuja. Disfrútalo. Perfecto. Yo creo que ya lo podemos capturar. No, esto no es. Es aquí. Vamos allá. Pido B. Pido B. Te quiero y te deseo. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Ay, madre mía! Parece que no, que no termina nunca. Pidobe, Pidobe, Tipo Hada, tiene que ser tipo Hada. Dime que sí. Dime que sí, bebé. Se ha registrado la Pokédex. ¡Ada volador! Perfecto, chavales. ¿Quieres poner el mote? Obviamente sí. Y este mote va a ser para Luxio, que pidió que se llamara Ghost. Así que, bueno, la verdad es que muy fantasma no es, pero bueno, eh, parece... No, tampoco es como Ghost de fantasma, pero se parece... Enhorabuena Luxio, te llevas el mote de Ghost De este precioso Pidobe. ¿Lo quiero añadir al equipo? Pues no lo sé A ver, es que ya tengo dos hadas, eh Tengo a Nabo y tengo a Moya De momento lo voy a dejar, fíjate Lo voy a mandar al PC, vale Ya lo verán, ya lo... Tiene una perla grande Pues para la bolsa Vale Dicho y hecho Y ahora tenemos que ir a por el segundo Pokémon de ruta Espera un momento Me pongo esto y let's go, vamos allá A ver si no tardamos mil años, chicos Porque madre mía Vale, vamos a ver En teoría, estamos en la zona donde hay Pokémon ¿Vale? Que es la zona del principio Voy a dar vueltas ¡Ojo, ojo! ¡Vale, Timpole! Joder, tío, es que lo malo de la Lo malo de la mascarilla es que es cero emocionante Porque me la quito y ¡pla! Me la pego en la cara ¡Timpole! ¡Timpole me gusta, eh! ¡Timpole me gusta, tío! Voy a hacerle bote. ¿eh? Nivel 16. Cuidado. Disparo lodo. Mm. Mm. Mm. Me va a bajar la velocidad. Eso es malo. Ahí está el bote. A ver si lo paralizamos. Estaría muy fresco. Agua-tierra. Buen combinación de tipos, pero tenemos también muchos aguas, tío. Este se va a ir para el PC de momento también. eh. Ahí va el bote. No lo paraliza. Voy a sacar a Castillo y voy a hacerlo en la directamente. Cuidado el tipo-tierra no lo he pensado. A ver cuánto me quitas de bofetón lodo, hermano. Ácido. Vale, no creo que me mate. No creo que me mate. De bofetón lodo. Ah, bueno, es que encima es imbécil, así que seguro que no me mata. Venga, la onda trueno, ahí que va entrando y ahora voy a cambiar, no vaya a ser que me mate. Perfecto. Vamos a sacar a Eric. Yo creo que sí. Es el que mejor contea a este, a este Poké. Y estamos teniendo demasiados tipos agua, ¿eh? Y eso no me mola. ¡Beh! Ya sabía yo que ibas a hacer eso, Bribón. ¿Cómo lo sabía? Pues yo creo que ya, ¿no? ¿Pokéball? ¿Timpole? ¿Te, te metes en esta Pokébole. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrapado! ¡Claro que sí, Timpole! Pues otro mote que se va a llevar. Eh, un suscriptor de este Team Pole Y se lo lleva el grandioso Octavio, claro que sí Pues oye, eh, no está mal este Pokémon eh. Podría servir bastante De aquí adelante, Octavio Octavio, vale Mañana Terminaremos la cueva y capturaremos en la ruta Siguiente y pasado Haremos Lo voy a mandar al PC, vale De momento tenemos demasiados tipo agua Compañeros, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Mañana habrá más capturas porque llegamos a la ruta número 3, si no me equivoco. Y allí habrá doble captura. Así que no os olvidéis de dejar un comentario y un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana y os llevaréis un motazo. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!